Todo empezó en 2006 cuando México recibió el Foro Mundial del Agua, que es un foro en el que se encuentran las Naciones Unidas, el sector privado y los gobiernos. Ese foro se llevó a cabo en la Ciudad de México y generó, digamos, eh, respuestas críticas, por así decirlo, porque eh, si bien parece ser un foro de las Naciones Unidas, en realidad eh, los privados son los que juegan el papel central. Y entonces en ese entonces se decía que eh, su preocupación o entre sus preocupaciones centrales estaba eh, la posibilidad de privatizar eh, la mayoría de los recursos hídricos y también de luchar en contra del reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento. En ese entonces eh, en la Constitución mexicana no se reconocía eh, este derecho y bueno, alrededor de, de este foro se organizó un contraforo social que eh, realmente juntó a movimientos, organizaciones, activistas de todo el mundo con propuestas muy eh, significativas y críticas en relación con el foro oficial. Entonces esta fue la excusa para que movimientos mexicanos como por ejemplo los 13 pueblos de Morelos se posicionaran y pudieran ser entre los voceros digamos eh, más importantes yo diría para México entre otros de la problemática que los pueblos estaban viviendo. Y la problemática nos interesó mucho porque era sistémica obviamente, o sea los pueblos sí pedían derecho humano al agua, no tanto a fuerzas del saneamiento, no estaba tan ubicado entre las demandas, pero lo pedían sobre todo frente a un modelo de desarrollo que había sido impulsado con mucha claridad y fuerza, sobre todo a partir de la época calderonista, pero que viene también del consenso de Washington, que tiene que ver con eh, utilizar, digamos, la construcción de vivienda como pues un factor fundamental de reactivación de la economía y que implicó eh, como receta, digamos, la construcción de miles de unidades habitacionales para el sector de los trabajadores afuera de la ciudad. O sea, una ciudad que expulsa a sus pobladores digamos, de clase media baja, por así decirlo, y lo reubica en las periferias. Periferias que son tan amplias que obviamente incluyen incluso, por ejemplo, el estado de Morelos, que ya está a una distancia bastante significativa de la Ciudad de México. Entonces, eh, los 13 pueblos de Morelos se quejaban o ponían sobre la mesa eh, el hecho que en eh, lugar ya de maíz, prácticamente en el estado se estuviera produciendo varilla, por así decirlo de alguna manera. O sea, el estado cementificado un estado donde se construía sin considerar realmente los recursos hídricos disponibles y eh, esto implicaba que los pobladores originarios sufriesen por la falta de agua. Entonces, Alrededor de este movimiento eh, nos juntamos muchas organizaciones que buscábamos apoyar de alguna manera eh, en un diálogo con ellos eh, descubrimos que el tema jurídico para ellos era relevante. ¿no? Ellos estaban buscando abogados que eh, pudieran eh, bloquear sobre todo la construcción de unidades habitacionales, pero también sus demandas eran muy amplias, muy variadas. Y entonces eh, empezamos a imaginar eh, que podríamos construir un litigio estratégico, ¿no? un litigio que fuese capaz de eh, modificar una política o de eh, hacer que un derecho se reconociera en el marco legal eh, de aquí, eh, digamos que fuera significativo eh, en relación con el impacto a derechos y justamente el tema del agua nos pareció muy relevante el del derecho humano al agua porque no habían casos en México eh, todavía realmente eh, litigados digamos alrededor de este derecho México está un poco retrasado por así decirlo en relación con otros países de Latinoamérica donde hay muchos casos de derechos económicos, sociales y culturales que ya han sido decididos por tribunales, en ese entonces eso no sucedía con el derecho humano al agua al saneamiento, entonces bueno como los jueces y las juezas mexicanas no estaban de todo acostumbrados a utilizar el marco de los derechos, entonces teníamos una situación en la que México no se había presentado un caso de violación del derecho humano al agua frente a tribunales, y eh, sabiendo que no había mucha costumbre en este sentido por parte de los jueces de tomar decisiones usando el marco de los derechos, decidimos hacer diagnósticos sobre una serie de situaciones que el, eh, el Consejo de Pueblos de Morelos nos identificó como prioritarias. Entre estos diagnósticos para evaluar digamos, eh, la capacidad que hubiéramos tenido para eh, lograr un, una decisión favorable es que eh, nos encontramos con eh, cuatro mujeres que estaban luchando por obtener la red hídrica en eh, su eh, barrio y Ahí empezamos, por lo tanto, el trabajo con Lidia, con Carlota, con Marte y con Gloria en Alpuyeca. Eh, el caso parecía bastante lineal, pero en realidad nuestra intención también era posicionar eh, digamos, la problemática estructural que era. Eh, robar el agua, por así decirlo, por los nuevos pobladores a daños de eh, los pobladores originarios o que desde hace muchos años vivían en Morelos. Entonces, esto era un poco el cuadro de fondo, el tema estructural, de un tipo de desarrollo eh, discriminatorio, por así decirlo, desigual, pero luego nos enfocamos realmente en un caso eh, bastante puntual que tenía que ver con la ausencia de la red hídrica, la ausencia de saneamiento que implica de por sí una violación al derecho humano al agua y al saneamiento y eh, también una serie de cuestiones relacionadas con la discriminación que esta zona, este barrio de Alpuyeca, sufría eh, en relación con el recurso hídrico, en relación con otros barrios que sí eh, son dotados de agua 24 horas al día o cuentan con eh, albercas y con campos de golf. Entonces ahí empezó nuestra relación eh, con las mujeres eh, de Alpuyeca. Bueno, entonces empezamos a trabajar con estas cuatro señoras, eh, mujeres, todas sin, digamos, eh, mucho apoyo eh, de, de los esposos que estaban muy decididas a ofrecer, digamos, un futuro mejor a, a sus hijos menores de edad en este entonces y eh, después efectivamente de ese diagnóstico decidimos atacar justo la ausencia eh, de la red hídrica Empezamos a litigar eh, los cuatro casos de forma separada en el sentido eh, que fueron cuatro amparos que no pudieron ser eh, estructurados como una demanda colectiva porque en este entonces no existía esta posibilidad y tuvimos que utilizar el marco internacional de los derechos humanos, o sea, no teníamos todavía en la Constitución eh, de México el derecho humano al agua al saneamiento. Entonces empezamos este juicio... Y logramos esto, el juicio lo empezamos en 2009, eh, fue muy complicado eh, lograr información clara por parte de la autoridad sobre si iba o no. Nada, Entonces empezamos eh, estos cuatro amparos, eh, utilizamos el marco internacional de los derechos humanos sosteniendo la violación eh, de la observación general número 15 sobre derecho humano al agua y al saneamiento. Los cuatro casos tuvieron todos caminos diferentes y logramos eh, en 2012 finalmente eh, una sentencia interesante en el que por primera vez un uh, tribunal reconocía la violación del derecho humano al agua. Eh, en ese entonces ya había entrado en vigor la reforma constitucional que eh, reconoce este derecho y entonces el juez, digamos, un poco, o el tribunal ensayó este nuevo derecho que finalmente eh, está hoy en el artículo cuarto y utilizó también los tratados internacionales para, digamos, un poco eh, fundamentar el asunto. Entonces, logramos una sentencia muy interesante. Eh, el problema es que a raíz de esta sentencia eh, la autoridad eh, del agua eh, del municipio al cual eh, pertenece Puyeca solo eh, bueno construyó la red hídrica pero dota las viviendas de eh, toda la comunidad de eh, agua solo una vez por semana. Entonces el litigio sigue porque obviamente lo que estamos poniendo en discusión es el tema de la disponibilidad. En el eh, eh, Derecho Internacional de los Derechos Humanos se establece que la agua tiene que eh, llegar de forma continua a una vivienda. No a fuerzas tiene que ser agua eh, de, la, eh, de la red que llegue hasta tu casa, la, la vivienda también podría no estar dotada de agua, tener simplemente una eh, toma de agua cercana, pero esa agua debería llegar de forma continua. Mientras que la situación de estas eh, señoras, pero también de, de toda el Puyeca eh, considerada como pueblo originario, es que el agua está andeada. Entonces, Estamos hoy todavía... Eh, poniendo sobre la mesa la necesidad que el municipio haga el máximo de los esfuerzos posibles con eh, también el máximo de los recursos para mejorar esta situación. Entonces, de cuatro horas diarias, por ejemplo, diarias no, de cuatro horas una vez por semana, lograr un aumento eh, en la cantidad del agua y lograr el saneamiento. Entonces, es un poco una victoria pírrica porque sí hemos logrado eh, que se ponga la red hídrica gracias a un litigio pero eh, no hemos todavía realmente logrado que la vida de las pobladoras eh, mejore de forma significativa y conforme a lo que es el marco internacional de los derechos humanos en materia eh, de agua y saneamiento. Quizás puede ser interesante ver que a diferencia de muchos casos que... Eh, eh, digamos, de litigios estratégicos, aquí eh, la parte de la organización social jugó un papel relativo. O sea, si bien al inicio sí tuvimos eh, una relación eh, con un movimiento importante que eran los 13 pueblos de Morelos. En, durante el juicio realmente eh, trabajamos más que nada cerca a estas cuatro señoras. Eh, no hubo, por lo tanto, digamos, una presión política demasiado fuerte en relación con el municipio, por ejemplo, en relación con el juez para eh, lograr sentencias favorables, lo que normalmente... Es muy importante y eso creemos que sucede eh, por el hecho que eh, nos estamos, pues creemos que el éxito jurídico que hemos tenido hasta ahora, aun cuando el caso no ha terminado, eh, sin presión política realmente eh, se debe al hecho que... Eh, eh, del otro lado tenemos a un pequeño municipio, ¿no? por ejemplo, a una gran empresa transnacional y al hecho que también que el caso es muy lineal, es un caso donde la discriminación salta a la vista. Eh, hay dos mundos eh, digamos relacionados por un puente. Eh, de un lado las señoras en casas eh, muy sencillas, construidas por autoconstrucción, sin muchos recursos y sin muchos servicios. Y del otro lado, digamos, eh, estos eh, grandes fraccionamientos de lujo, ¿no? Entonces, creemos que incluso la linearidad eh, de la problemática ha favorecido las decisiones positivas, pero es cierto que un juicio así sin eh, un probón o una organización de derechos humanos que se encargue digamos de llevar el caso, sería muy difícil de mantenerse porque desde 2009 estamos luchando por algo que debería, digamos, lograrse con relativa sencillez. Uno de los obstáculos eh, importantes que los tribunales y los jueces ubicaron y por los cuales cayeron algunos de los casos es que eh, nuestras eh, defendidas, por así decirlo, no cuentan con título de propiedad. Entonces el debate que se daba en los tribunales era eh, los derechos sociales están por abajo del uh, derecho de propiedad privada. ¿no? Entonces, si tú no tienes derecho de propiedad, por consecuencia no tienes un derecho social como el agua. Obviamente buscamos revertir este argumento y logramos convencer a uno de los cuatro jueces que tomaron la decisión de que efectivamente los derechos sociales no se pueden supeditar a un derecho de propiedad. Entonces, esto es algo que el litigio está, eh, ha logrado digamos, eh, posicionar.